Bueno, me presento, soy Diego Chalper. Eh, sí, el Luca Espinosa Cuico, ese mismo. Eh, estábamos averiguando junto al comité, como más o menos, eh, como cuántos canales están destinados a la sobreideologización de el, eh, del pueblo chileno, llámese población, llámese... Eh, patipelado y encontramos un, un canal bastante bastante cutre por así decirlo en términos técnicos bueno, ya le hice le hice entrega al, al, al mayor eh, todos sus videos impresos con mi impresora que imprime videos y eh, bueno, este canal se llama Chocolate Cake. Eh, tiene alto contenido vandálico. Eh, no pude, no pude ver, como, no pude leer o apreciar si estaba en el, en el, informe del, ministro este del, del Big Data, porque la verdad nunca he sido bueno para leer, ¿eh? que una cuestión totalmente entendible más si, si mi trabajo significa leer la mayor veces del día. Yo lo pongo en una maquinita y me lo leo Pero Quería hacer énfasis en En, en que Este, este, este canal no, no debería No debería seguir existiendo Por eso Y ante la sospecha De, de dudas Quizás como si lo cerramos netamente O si lo o si le pedimos a Youtube que nos ayude Como ya nos ha ayudado otras veces eh, Creo que deberíamos eh, Deberíamos eh, secuestrar a los... Lo, bueno, esto es el secreto ¿no? sí, estamos una, ya. Sí, Secuestrar a los... A lo, a lo, corporativo, dueño, no sé cómo se llama de, de Chocolate Cake y y esperar a que, a que baje la popularidad de este canal y ojalá se, haya, se, se haga más popular eh, críticas QLS un muy buen programa aunque son puros rojos, pero me encanta eso eh, deposítame en, en el Banco de Chile porfa no, por favor no, va covering el interés?